Amalio, entre otras aventuras empresariales, pues tiene Emotools, eh, ha trabajado en varias universidades, le conozco de hace algún tiempo, es un tío que tiene muchas ideas. Solo tiene un fallo. Entre él y yo de vez en cuando nos decimos los fallos, lo tenemos permitido. El fallo de Amalio es que le falta un poco de capacidad de síntesis y tiende a pasarse con los tiempos. Y tenemos que comer y que dormir. No perdamos más tiempo. Adelante Amalio. Muy bien, gracias. Eh, ahora pasa, ¿no? Tienes que, que conmutar. Muy bien, eh, la charla mía de hoy lleva de título Twittermanías. Antes era 12 prácticas tuiteras bajo examen. Me puse a prepararla y me salieron más de 12. Esto de la capacidad de síntesis que tengo tan, tan mala que me decía... El amigo. En este lado quedas mejor iluminado y en los videos. En este lado, vale, muy bien. Entonces, al final eh, me ha salido un número. Bueno, este es mi tweet, por pues, si alguien quiere eh, mi, mi, mi nombre en Twitter. Eh, bien, yo, yo primero voy a hacer una declaración, una declaración de intenciones porque me, me meto en un terreno un poco peligroso porque sé que eh, la inmensa mayoría de vosotros sois tuiteros y tenéis vuestras manías, vuestras experiencias, vuestras formas de usarlo. Y entonces yo no quiero dar la impresión de que yo vengo aquí a hablar de buenas prácticas en Twitter ni quiero dar la impresión de que yo vengo a dar lecciones de cómo tenéis que tuitear. Entonces, primeramente quiero dejar claro cuál es la intención de mi charla. Eh, eh, de modo que voy a mencionar una serie de prácticas que yo creo que son buenas, que me gustan a mí personalmente y otras que no me gustan. Entonces, para, para el caso de las que no me gustan... Hola, Rodolfo. En caso de las que no me gustan eh, eh, me he inventado unos tweets. He cogido una plantilla de tweets y, y lo son, son ficticios. Porque es lo que no quiero que el nombre del tuitero se convierta en el tema central de la idea, yo quiero que lo importante sea la idea. Somos, somos como somos, nos fijamos en, en, en lo negativo y al final nos despistamos y yo no quiero eso, ¿vale? Pero los, los, los, que, los que están en positivo sí son reales, son ciertos porque, porque me parece bien, ¿no? Voy a dar una visión de, de usuario, no, no voy a dar una visión de Twitter, de, de experto en Twitter porque no lo soy para nada, no soy nada friki con las tecnologías. Quiero, mm, quiero dejar claro que respeto totalmente la diversidad de las motivaciones de cada uno de vosotros. Vais a ver que hay motivaciones distintas para estar en Twitter y, por tanto, los perfiles de usuario pueden ser muy distintos. Y las prácticas asociadas también pueden ser muy distintas. Eh, no son buenas prácticas. Insisto, no vengo a dar lecciones. Yo vengo a contar mis prácticas. La, mis prácticas, si podéis estar de acuerdo o no, pero contaré como yo habitualmente uso Twitter. Por tanto, voy a plantear preguntas casi más que respuestas. Eh, tengo que decir que algunas de estas prácticas las, las he cometido yo, las he seguido, y una vez que me he dado cuenta que no son buenas o me he dado cuenta que no me gustan o que no me pegan, las he dejado de usar. Y, por último, que muchas de estas prácticas que yo digo que me disgustan, son prácticas que me disgustan sobre todo por abuso. no Porque, porque si se hacen de manera ocasional no pasa nada. El problema es cuando se abusa de ellas, ¿vale? Bueno, antes de, de empezar con las prácticas, deciros que todo va a depender del perfil de presencia que cada uno tenga en Twitter. Entonces Yo voy a sintetizar un poco el perfil de presencia o los, o, los, o los arquetipos de comportamiento basado en estos tres perfiles distintos. Yo os invito a que cojáis vuestros últimos 100 tweets o vuestros últimos 200 tweets, analicéis uno por uno los tweets y lo intentéis clasificar en estos tres tipos de, de motivaciones. La motivación primera yo le llamo hablar. ¿sabes? Tú quieres hablar, quieres hablar, quieres ser visto, quieres influir, quieres vender. Ese tipo de motivación, tiene una, eh, en los que tienen esa motivación les importa mucho eh, el número de seguidores. Se fijan mucho en el número de seguidores porque quieren hablar y por tanto quieren que haya mucha gente que le escuche. Hay un segunda, una segunda motivación que es la de escuchar, aprender, a informarse. Te interesa más escuchar, aprender, eh, eh, pillar enlaces, con lo cual a ti te interesa mucho más la calidad de tus seguidos. Más que, más que el número de tus seguidores. Y hay una tercera motivación que es lúdica. Pasársela bien, reírte, hablar con gente, que es diferente a las dos anteriores. ¿no? Entonces os invito a que analicéis vuestros tweets vuestros últimos 100 y 200 tweets y hagáis un análisis de en qué por ciento de las tres motivaciones pesan más. Y os podéis sorprender de encontraros que tenéis un perfil distinto al que vosotros creéis. ¿Eh? A lo mejor sois más, más de escuchar de lo que creíais, o quizás soy más de vender y de hablar de lo que creíais, O quizás soy más lúdico de lo que creíais. Entonces, de eso va a depender mucho el eh, pues, entonces, Ya entro en las prácticas. Voy a empezar por las prácticas positivas. Primera práctica positiva que, que valoro mucho en Twitter es la existencia de, curado, de curadores fiables de contenidos. Gente que, que, que, que se convierte en prescriptores de contenido en Twitter porque curan muy bien los contenidos cuando digo curan los contenidos que los seleccionan muy bien, tienen mucho gusto y mucho criterio a la hora de enlazar y a la hora de recomendar contenidos. Eh, para mí es una auténtica bendición tener ese tipo de personas como seguidos, para mí, porque me ayudan mucho. De hecho, yo, por ejemplo, ya no uso lectores de feeds, utilizo muchos lectores de feeds, muy poco lectores de feeds. Realmente, el, yo filtro los contenidos que leo a través de Twitter. ¿Por qué? Porque tengo una selección. Yo sigo a gente que, que hay, yo podría mencionar 15 o 20 personas que son prescriptores fenomenales. Que yo sé que cuando esas personas recomiendan un enlace hay que leerlo porque tienen un gusto muy, muy depurado para eso. ¿no? Bien, añadir valor con ideas. Me gusta también esta práctica. El, el, el, el, el que los tweets no se retuiten sin un comentario de la persona que los retuite. Me encanta que la gente enriquezca el tweet. Yo, yo traigo aquí ejemplo, por ejemplo, bueno, el primer caso, el único caso creo que me voy a mencionar yo mismo, ¿no? U, u, eh, una, un enlace y yo digo, ensayo de Robert Levin, parásitos, el azote del todo gratis en Internet, va, de Internet va a traer una movida. O sea, intento comentar a la gente que puede ser un artículo interesante, o por ejemplo, brillante Tonucci, y extraigo del artículo una frase, no es el título del artículo, extraigo una frase que yo creo que resume muy bien un aspecto interesante del artículo. O sea, lo que estoy es enriqueciendo... El retweet. En lugar de hacer un retweet frío, sin ningún... a, mí, a mí me gusta que la gente haga eso porque aumenta valor al tweet y, y, y incluso me, mm, me motiva a, a entrar. ¿no? Bien. Alagar desde la honestidad. Pues aquí, he aquí he traído un, un, una, un tweet a, a, a Andy y al equipo de, de Congreso porque es un tweet que re realmente lo publiqué. Donde, bueno, me encanta el halago, el halago honesto, el halago sincero. Igual que odio el halago este pelotero de estar ahí... Eh, que muchas veces el único objetivo que tienes es comercial. O, o de que yo te quiero para que tú me quieras, te hablo bien de ti para que tú hables bien de mí, ¿no? Eh, bueno, lo, me encantan los tweets graciosos y breves. O sea, esa combinación de toque de humor con brevedad en, en, en Twitter es una maravilla. Aquí, yo he traído, aquí ya hay algunos maestros del género, como puede ser Rafa Martínez, estratega, o como puede, como puede ser mi mesa cojea, ¿no? Por ejemplo, dice Rafa Martínez, pensando en comprar una PSP o algo así al niño de los vecinos y ver si me lo cambia por la flauta. ¿No? O, o el varón rojo, a esta abstinencia sexual la llamaré corralito sobre mis depósitos del amor. ¿No? Me encanta porque son, estos son gente, tú te das cuenta, que tiene una capacidad enorme, que, capacidad que no tengo yo, para ponerte un tuit muy breve, muy potente y además que ayuda mucho a que lo puedas retituar, porque te queda un montón de espacio para poderlo mover en lugar de estar como loco borrando parte del texto para poderlo ver. Bien, ser auténtico, mojarse, no esconderse. Esto lo valoro un montón. De verdad, lo valoro un montón. Me, enc me encanta que la gente defienda su identidad genuina por encima de su marca personal. Hay mucha gente que ahora mismo está presa de su marca personal. Y algo de eso salió en la mesa de los community managers hace un ratito. Es decir, ¿quieres una marca personal? Que puede ser institucional o no. Eso lo podemos discutir después en las preguntas. Tú quieres decir algo porque tu identidad te, le apetece decir algo y no lo puedes decir porque tú supones que la gente espera algo de ti, que no tiene nada que ver con lo que tú quieres decir. Y eso le, le, para mí eh, eh, te quita un montón de disfrute en Twitter. ¿no? Me encanta que la gente no se autocensure, yo creo que se puede hablar de todo, se puede hablar de política, a mí me critican muchas veces que yo en los tweets... Hablo de política y mezclo política con temas cualquiera y yo defiendo que yo tengo todo el derecho del mundo a hablar de política y a tuitear de política igual que tuiteo de, de, de social media, igual que tuiteo de innovación. ¿Por qué no? Soy un ciudadano por encima de todo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si al final, si no lo hacemos nosotros, ¿qué va a pasar con la política? La política es, va a ser, como lo, como lo es ahora, un arte y un derecho noble en manos de gente innoble. Y es hora que... Que, que, que nos involucremos eh, y, y, y, y, y hablemos de esto. Y sin pena, y no pasa nada si eres de izquierda y, y, y eres un empresario. ¿Qué pasa? O que, si eres de derecha, se, que, que, que, cual, ¿cuál es el problema? Entonces, que la gente no se esconda y que, y que de verdad no oculte sus preferencias. Bueno, filtrados de contenidos originales. Esto me encanta, este es José Peña, que es Sandopen, y tiene una, un seriado que me encanta que se llama Noche, donde él eh, tiene hace dos cosas, o utiliza una palabra y alrededor de esa palabra tuitea ideas, o utiliza un autor y a usa el autor y, tu idea, y se le ocurre un montón. Esto es un, un curador de contenido, de verdad, esto que se le ocurra y que, que vale la pena seguir. ¿no? Bien. Lo malo. Prácticas que me ponen muy nervioso. Algunas me ponen nervioso, otras me ponen un poquito nerviosa y otras me ponen muy nervioso. Se me notará por la vehemencia que lo voy a contar. ¿no? Bien. Bien. Retuitear de forma sistemática sus menciones. Este es un tema que lo podemos discutir en las preguntas, no en plan autobombo. Pero fíjense de qué manera. Eh, yo siento muchísimo pudor con esto. La gente que me conoce sabe que yo nunca tuiteo nada que me digan, Amalio, eres un fenómeno. Amalio, eres un fenómeno, yo eso no lo retuiteo ni de coña. Me da vergüenza retuitear eso, ¿sabes? O, o, o algún día, eh, bueno, aquí traigo ejemplos, ¿no? Estos son inventados, ¿eh? Para, para no meterme con nadie. Eh, eh, Egotuitero, que le he puesto de nombre, eh, retuitea a Jaimito que dice, gracias Egotuitero, eres un referente único para los que nos dedicamos a esto. No, no retuiteo eso. Me perdonen que lo retuiteo otro si sí quiere, pero yo no. Por, tu, por pudor, ¿no? Bien, tuitear contenidos propios con eh, copia a determinadas personas para que me retuiteen. Eso yo lo he hecho, ¿eh? Eso yo lo he hecho. Y he dejado de hacerlo porque, mientras más experto es la persona que tú quieres que te retuitee, menos funciona. Porque son gente con criterio, ¿no? A mí ni de coña me digas que te retuitee, porque no te retuitee. Entonces, te retuitea por gente, por favor. Yo no quiero que me retuiteen, por favor. Esto tiene que ver con, con esta otra idea, ¿no? El, el please retweet. No lo recomiendo. Hay que dosificarlo. ¿Por qué hay que dosificarlo? Porque tenemos muy pocos cartuchos para pedir esos favores. Muy, no podemos abusar de eso. Entonces, yo solo retuiteo gente que, por razones, por causas sociales, por interés general, cosas que yo creo que vale la pena retuitear, que, que nos afectan a todos. Pero no retuiteamos este, este, este, este tweet, ¿no? Entre otras cosas, porque ponemos en aprieto a los amigos, cuando los pedimos que retuiteen, cuando los monos quieren retuitear algo. Y además, desvirtuamos el sentido meritocrático del retuiteo. Bien, vincular enlaces a hashtag y a, y a, y a trending topics que no tienen relación directa. Bueno, esto es una chapuza total. Por ejemplo, alguien que hablando, viendo que actitud social se está moviendo mucho, te mete ahí un enlace de algo, mmm, creyendo tú que tiene que ver con Twittermanías, tu, que es lo que lo está hablando ahora, y, cuando, y, y es para que pinches y entres. So, eh, pero esto ya es un spam bastante obvio. ¿no? Bueno, esto lo he puesto en verde. Marcado, sombreado, destacado, porque es un consejo que os doy, de verdad, como, como viejo tuitero, o si queréis decirlo al revés, tuitero viejo, que me pega también, pero no perdáis un segundo de tiempo investigando quién os deja de seguir. Eso es, eso o lo único que lo va a hacer, va a hacer es, es malo, no bueno, de bueno no os no va a aportar nada. Porque es imposible saber por qué os dejan de seguir a menos que preguntéis. Y no cometéis, no cometáis la chapuza de preguntar por qué no os siguen. Entonces, ¿para qué os comer el coco? Yo solo me entero quién no me sigue cuando quiero mandarle un DM. Es cuando me entero de quién ya. Gente que me ha dejado de seguir. Y, y yo creía que me seguía. Y ahí es cuando me entero que no me sigue. Pero perderle tiempo. No, no, no. No, no es bueno para la salud, no es bueno para tu ego, no es bueno para nada. Bueno, retuitear, retuitear eh, tweets que nos irritan. Esto es una moda nueva, que no le entiendo. De verdad no lo entiendo. Aquí, ¿Dónde está la chica de Community Manager Málaga? ¿Está por aquí? Ah, Bueno, te he elegido un equipo. y Yo soy bético, ¿eh? Con lo que estamos oh, peleándonos. ¿eh? Mira, un solo bético en la sala. Bueno, eh, por ejemplo, dice, di, dice un, un tuitero que se llama Soy Transparente. Tuitea una, eh, eh, un tuit de una tal eh, derechona que dice Cuidado con Soy Transparente, que es un diputado de extremista, un franquista al servicio de los sindicatos. Entonces, hay una costumbre ahora de como de retuitear un mensaje para poner en evidencia lo, lo tonta que es la otra idea. No me gusta nada, porque genera confusión. Tienes que poner después, tuitee en modo ironía on. Para que la gente se entere. Entonces, no, no, no me gusta, ¿no? Bueno, retuitear enlaces y leer contenidos. Eso... Lo he puesto en verde también igual que el anterior, porque me parece de las recomendaciones las que más me gustaría insistir. No hagáis eso. Hay un estudio, una investigación que la veis aquí referenciada, donde aproximadamente se dice que un 15% de los tweets, de los enlaces que no, de los tweets que se retuitean no se han abierto, que los enlaces no se han abierto. Yo creo que mucho más. Creo que se queda corto. No hagáis eso porque eso va en contra de vuestra credibilidad. No lo recomiendo, yo no lo hago nunca. ¿Eh? Yo no lo hago nunca. Yo, cuando hay un enlace, no, jamás lo hago. Bien, citas obvias que se venden como ideas profundas y extraordinarias. Ay, Eso me pone fatal. Aunque yo sé que esto es para los gustos cada uno, lo que para mí puede ser obvio, para otro no, y eso lo entiendo. Pero aquí he traído frasecitas, por ejemplo, lo mejor y más bonito de esta vida no debe verse, sino sentirse en el corazón. Y pone después, citas inolvidables. Y, y el otro dice, genial. O cuando veas que se te cierran todas las puertas, empieza a abrir ventanas. Por Dios Y después le pone salir de la crisis. Se supone que vamos a salir de la crisis con, con esa idea tan profunda. Y el otro, mente profunda. Dice, la marca personal no es el número de followers, sino la ilusión que provocas en los demás. Genial, maravilloso, ¿no? Y el otro le dice, brillante, hazlo en el clavo. ¿No? Bien, tuiteo por lotes, por oleadas. ¿Eh? Siete, ocho tweets, juntos todos, boom, boom, boom, boom, boom, boom, del mismo autor, ¿sabéis? Eso que se levanta por la mañana, tiene poco tiempo, mete siete, ocho tweets... Vale, lo entiendo si no existiera el programar tweet. Pero si puedes programar tweet, programa tweet y, ya, y, y sale adelante. Después podemos hablar de programar tweet. ¿Qué pensáis de eso? Yo, lo tengo, yo tengo una idea clara sobre eso. La he ido aprendiendo con el tiempo. Tuiteo automático vía feeds. Por ejemplo, los que usáis Twitter feed, que lo que hacéis es, es, es enganchar con blog o, o, o, o que, que os interesa y tuiteáis todo lo que ese autor... Eh, ahí no estáis curando contenidos, estáis curando autores. Repito la idea, no estáis curando contenido, estáis curando autores. Y, y en Twitter habría que curar contenidos, no autores, porque no todo lo que escribe un autor o un autor es bueno. ¿Vale? Bien, eh, los DM. Eh, voy a pedir un minuto nada más, uno a uno, y prometo que cumplo. Un tweet es un tweet y un DM es un DM. Repito la frase: un tweet es un tweet y un DM es un DM. Esto es muy importante. O sea, eso de los DM automáticos de bienvenida, los detesto, no, no los soporto. Estoy por inventar, no sé si existe, un sistema donde cuando alguien me mande un DM automático de bienvenida, yo, yo le mande un onfollow automático. Sí, sí, sí, sí. vale, Un mecanismo que automáticamente lo desactivo porque no me interesa. Y después, la próxima plaga en Twitter, os aviso, sistemas de envío industrial de Twitter. Tenemos, por ejemplo, eh, Tweet Guru con multidm. Que, que, que te permite mandar al mismo tiempo a, a 12 personas un, un mensaje, un DM. Y ahora ha salido Social Bro, que es una, es una herramienta que respeto mucho, con la fatal idea de las campañas de DM, donde tú en un día puedes lanzar 200, hasta 250 DM a personas. Ya Vais a ver cómo, el problema que va a generar esto. Eh, reconocimiento de autoría, sagrado, sagrado. Aquí se producen dos problemas. El primero, Enlazar artículos de entrada sin citar al autor. Muchas veces lo hacemos porque te, utilizamos un retítulo automático y al retítulo automáticamente sale el título. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿eh? Siento una práctica de Twitter que me irritan. Ya, ya, ya termino, ¿eh? Tranquilo, porque esto, esto, está, esto está controlado por primera vez. Estoy acompañado. Como, como te conozco. Bien. Y entonces, eh, y no parece el autor, ¿sabes? Entonces, eh, para, parece ser que es tuyo. Entonces, es muy importante, porque además después, cuando la gente busca las menciones, es mucho más fácil. Y el otro problema que me molesta más todavía es cuando y lo voy a, lo voy a leer porque, porque creo que está claro. Borrar el rastro del autor del tuit original y que se termina accionando el tuit al gurú que lo retuiteó. ¿Entendéis la idea, no? O sea, se va borrando y a veces por extensión, por espacio, y vamos borrando y nos quedamos con los gurús cuando el que generó el, el tuit original era otro que no era tan conocido. Eh, colas interminables de, F, de, de eh, FF o de saludos en cadena, los detesto porque... Cuando te manda un saludo por la mañana, a este le, le he puesto el nombre Buen Despertar, te mando un mensaje de buenos días, tú le contestas a todo el mundo y no sabes ni a quién le estás contestando porque hay una lista de nombres. Y bueno, y el último tema que voy a tratar es el fatigoso tema de la reciprocidad. Esto si quieres podemos, lo planteo como un tema eh, para, para preguntas. El eh, Si tú me sigues, yo te tengo que seguir. Me enfado si no me das el follow. ¿Y si me dejas de seguir, por qué ha pasado eso? ¿Qué? ¿Y si me da No, bueno, pero eso ya, ya lo dije antes, eso sería fatal, pero dije antes que eso estaba fatal, que ni pregunten. Pero digamos, yo, te, yo no te sigo. Entonces, tú me, tú me dejas de seguir y vuelves a seguirme para decirme, oye, estoy aquí, sígueme. Que, no, eh, ¿Y no. para qué has salido de Facebook? ¿Qué? Para qué, yo, las personas que tienen esas dicotomías sí. les pregunto, ¿y tú para qué has salido de Facebook? A ver, ¿te Claro, fe? claro, eso se <risas> lo digo. Pero por eso yo, a mí eh, una de las cosas que siempre suelo decir vale. es que... Para eh, mí, la, el, el, el, el, si a mí alguien me pregunta qué es para mí el factor más diferencial de Twitter con respecto a cualquier otra herramienta, lo que más lo hace interesante es la no reciprocidad. Y la brevedad. No, eh, tienes razón. Primero la brevedad. Tiene... Macho, eres un experto... Oh. Tienes conciencia crítica, macho. ¿no? Te quiero preguntar una cosa. Sí. No, es... pero déjame terminar, ya, ya, ya termino. Pensé ya, que había ya, terminado, eh, pero Me estás quitando tu tiempo, ¿eh? Te estoy quitando tiempo de preguntas. Me estás quitando tu tiempo. Bueno... Eh, y, y, y, otro, y otra cosa que ya es muchísimo mal gusto, si quieren podemos hablar de la reciprocidad, porque es una cosa que le he pensado mucho, porque a mí, me, por el tema de la empatía, cómo resuelvo eso, pero, pero lo tengo ya muy clarito, muy clarito. Y, y otro, y, y un mal gusto tremendo, es, es enviar DMs a personas que no, te, que no te siguen. Eso me parece una... Eso, por favor, si, si, si yo tengo derecho a entrar en tu buzón privado, tú deberías tener derecho a entrar en el mío, ¿no? Y nada, eh, soy incapaz de seguir a más de 400 usuarios. Soy incapaz y explicaré por qué. Si queréis que lo conteste, lo contesto. No, no, no, no me parece lógico. Y lo último, eh, repetir tweet de contenidos propios. Esto es ya lo último. Es decir, eh, esto sí me, esto me gusta. Lo he traído porque es un tema interesante. Es decir, ¿qué hago yo? A mí me parece una, una práctica legítima el que lances tres o cuatro tweets anunciando que ha publicado una entrada, una entrada nueva. Me parece bien porque el timeline es, es muy efímero. Entonces, es una forma de luchar contra la obsolescencia de, la, de las entradas, eso me parece bien, pero yo me pongo un límite, yo me pongo un límite de tres repeticiones. Tengo un, Nunca hago más de tres y, y solo hago, y muchas veces llego a tres cuando el post nuevo lo publico un fin de semana, porque sé que el fin de semana hay un bajón y entonces me doy eh, posibilidades a, do, a dos re, eh, repeticiones más. Y también con los post antiguos, cada cierto tiempo, lo saco de nuevo para los nuevos seguidores que antes no me seguían y pues en el e, y le llamo, yo utilizo un hashtag que es RDP, que es redifundir post O también últimamente estoy utilizando este blogoteca, de la hemeroteca de blog, y cuando es verano pongo blogoteca de verano. Para, entonces, Tenemos varias teorías en la sala sobre los tweets de fin de semana. Y, ah, y el último, este. A, mi amigo ah, Risto. Tu amigo, tu amigo. Sí, sí. Eh, la marquitis. Los fans histéricos. La Real Infantería te, Adoradora de Gurús. ¿Te parece si pasamos a las preguntas ya, ya, y, ya. y yo te hago la primera? Sí, sí, pero para decirles que tuve un problema con Ricto Mejide, porque meterse con Ricto Mejide, que tiene 1.200.000 eh, eh, de tropas de infantería, pues no, no podéis imaginar esa noche la vara que me dieron. Vale, lo, lo, inve ya, lo investigaremos. Mira, tú estás analizando eh, prácticas tuiteras y estás analizando en un tono crítico. De, no, y, de, no, desde tu punto de vista, obviamente. No, no positivo también, he hablado de cosas buenas. ¿Tú estabas aquí cuando hablas de cosas positivas? Yo voy a ver tu ponencia en el no. vídeo posteriormente. Bueno, ver, empecé porque... por las positivas. Vale, yo quiero que me digas una negativa mía. ¿Es posible? Joder, macho. ¿Una negativa tuya? ¿Un error que hayas detectado que yo pueda corregir? Tengo que decir que tengo la suerte de que él me sigue. Y yo él también, eh, claro. Eh. <risa> de, bueno, momento, no sé, no, de momento, de no, momento. En te... Twitter no existe el amor mira, eterno, ¿no? te voy a ser sincero. Yo... Yo, eh, cuando he utilizado ejemplos negativos, siempre he puesto ejemplos ficticios. Si tú quieres que yo te diga algo, te voy a decir algo positivo. Públicamente no te voy a decir nada negativo. Esa es la regla general. No, no, no, no es ni una regla general. Que te lo voy a decir en privado, no lo voy a decir públicamente. Vale, pues... Eh, los, tienes para mí cosas que a lo mejor no me gustan, como vale. tengo yo cosas que no te gustan pues a ti. Pasa... La tuya me la ha dicho públicamente, me ha dicho que no le gusta que yo tuitee de política, que le aburro. Se lo dijo una vez, sí. Pas pas pasamos a las preguntas del lo público. Yo por aquí en la primera. Sí. Por este lado de aquí hay alguien que quiera preguntar. Allí. Allí. Venga, pregunta, que ahora cómo no se pone bueno esto, ¿eh? Que el otro era aburrido. Venga. Hola, buenas. Eh, quisiera... Preguntas breves, por favor, sí. para que podamos. Hay muchas empresas que cuando hablas y, y mencionas mm, social media o cualquier cosa, sí. hay empresas que automáticamente te siguen porque te quieren vender algo, ¿no? Sí. Entonces, en el momento que no le deja, que no le sigues, pues al tiempo te das cuenta de que te dejan de seguir. Sí. Entonces, yo, en mi, en mi opinión, eh, me ha perdido para siempre. O sea, eh, me da una malísima impresión que, que si no lo sigo, me deje de seguir. Sí. Mm, no soy ni su cliente ahora, ni nunca lo seré ya. Yo creo que es una mala práctica que, que los Community Managers de, de esa empresa hacen. vaya No, no sé qué opinión tiene. No, mi opinión es la siguiente. Como no me entero quién me deja de seguir, pues no me importa. No, te, no, entiendo lo que te quiero decir. O sea, como no, no sé quién me deja de seguir, no, yo veo cuando, la, cuando en la lista me, me, me entra gente que, que me sigue, me entero porque aparece la gente que me sigue. Como no me entero que me dejan de seguir, ahora, ¿cuál es mi opinión? Pues que cada uno es libre de seguir o no y que cada uno tiene motivaciones para seguir a otros, las que sean. Si es para vender, porque pues sea para vender. Si es para escuchar, que sea para escuchar y si sea para pasársela bien también. Pero es la mala... La mala... es una Para mí es, es, es, es una manera de... De desmontar bueno, de, de, de tu marca. Yo es que, exacto, no sé, pero... exacto, exacto efectivamente, porque a lo mejor con el tiempo tú terminas siguiéndole, si tuvieras más paciencia. ¿Vale? Eh, por aquí. ¿Dónde? Aquí, aquí abajo, aquí. Ah, sí. sí. Verá, eh, te iba a preguntar sobre un tipo de usuario concreto, tu opinión. A mí sí. se me ha dado caso de seguir a gente porque retuiteaba cosas eh, muy curadas, como se dirían contenido. ¿Qué, muy, qué? Retuiteaba a otros sí. usuarios, pero el contenido que retuiteaba era muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí. Pero al tiempo de seguirlo, darte cuenta de que no tuitean nada original, nada sí. suyo. Lo único sí. que hacen es retuitear. Sí. ¿Qué opina de ese tipo de vale. usuario? Me parecen cojonudos. <risa> es un tipo de tuitero que aporta valor a la red. ¿Por qué no? O sea, no, no, tenemos que aceptar la diversidad en Twitter. Tenemos que aceptarla, porque a pesar de... Yo cuando me, me muestro obviamente es porque yo, yo estoy hablando de mis gustos, pero no estoy diciendo que, que cada uno pueda tener el perfil que tengo. De hecho, acepto el primer perfil del que está en, en Twitter con la intención de vender. Y, y es coherente con ese modelo, perfecto. Yo creo que se aporta muchísimo valor curando contenidos. Y esa persona está curando contenidos. Porque yo tengo que... Es más... Te voy a decir una cosa, se lo agradezco, porque hay mucha gente que sabe curar contenidos, pero no sabe generar contenido nuevo. ¿Por qué lo voy a forzar a generar contenido nuevo si no lo hace con calidad? Y lo que hace, lo que hace bien es seleccionar contenidos. Pues bien, está aportando valor a la red. Es mi opinión, ¿eh? ¿Vale? Venga, sí. Hola, soy Julia, Mira, yo es que me, me, asom, me asombra el que, el que te dé igual que no te sigan, el sí. motivo por el que te sí. dé igual que no te sigan, sí. no sé, si quieres vender sí. algo, sí. una crítica siempre viene sí. bien, ¿no? Te, te contesto, yo no he dicho que me dé igual que no me sigan, ¿Yo no he, dicho, ¿he dicho eso? Perdón, no lo he entendido así. No, no, no pasa nada, no pasa nada, lo mismo hasta lo he dicho y no me he dado cuenta, no, no, a mí me encanta que me sigan y seguidme todos los que queráis y yo encantado claro que me gusta sería un hipócrita que dijera que no lo que yo he dicho es que me da igual quién deja de seguirme O sea, yo no me pongo a averiguar quién deja de seguirme porque soy mayorcito y entiendo que quien deja de seguirme tendrá su opinión y su criterio y lo que para mí es muy importante es que yo no cambie mi narrativa por enterarme de que alguien deja de seguirme no sé si entendéis lo que quiero decir mi narrativa no va a cambiar porque alguien deje de seguirme incluso aunque sea un gran amigo mío que yo esté desesperado como porque me siga vale porque mi narrativa es la que es y se acabó y entonces yo no voy a cambiar entonces si yo no voy a cambiar mi narrativa por enterarme de que tú que eres mi mejor amiga deja de seguirme por ejemplo que no es así no me, pero bueno para qué me voy a comer el coco por eso entonces lo que no quiero saber es quién deja de quién me quién quién deja de seguirme pero me encanta que me sigan pero ojo no hago no no no a ver yo no sigo ninguna estrategia para que me siga más gente. Eso también te lo digo claro. Una estrategia pensada, concebida, no. Yo me dejo de llevar. Mira, si yo no disfruto en Twitter, dejo Twitter. ¿Sabes? Porque bastante tiempo te roba Twitter, es un ladrón de tiempo. Tengo que disfrutar. Si no disfruto, no. Por eso le hace la pregunta antes a la mesa anterior de que si eras de un partido político o de un gobierno distinto, si podías hacer community manager, porque yo no podría. O sea, yo como no disfrutaría siendo, aunque alguien me contestó de una manera increíble que lo voy a decir aquí, me dijo, depende del hambre que tengas. Tiene su lógica. Yo respeto ese punto de vista, ¿entiendes? No sé si con eso te respondí yo la pregunta. ¿Vale? Pero quiero dejar claro eso, no parece que haya algún hipócrita de turno que dice, ah, no, no, no es así. Rodolfo. Por aquí. ¿Quién? A tu izquierda. Sí. Mira aquí. Ah, sí, sí. Hola. Mira, antes eh, ha hecho un comentario de pasada que no te gustan los agradecimientos automáticos. Me sí. sigues, hola, ta, ta, ta, sí, sí. lo odias. Eh, claro, cuando tienes una comunidad muy grande, tienes que elegir. No puedes eh, darle bienvenida personalizada a la gente. ¿Qué haces? No le saludas, pasas de saludarle, mm -hmm. pones a alguien que haga el saludo por ti. ¿Cómo organizas eso? Y lo otro que lo hiciste muy de pasada, pero que creo que puede ser interesante, es ¿cuándo automatizas las publicaciones? Vale, perfecto. Gracias. Muy bien, bien. Me alegro que me hagas esa pregunta, me apetecía hablar de eso. Eh, la primera pregunta que me hiciste. Eh, un DM es una carta privada. Es una carta en, en, en lenguaje de síntesis. ¿A ti te gustaría que te envíen una carta privada automática? Pierde todo sentido. Entonces, lo que no tiene sentido no se hace entonces yo no voy a a nadie le voy a estar mandando yo tengo cuatro mil y pico seguidores y yo no voy a estar mandándole a la gente un, un mensaje automático y, y, y tampoco puedo enviarle un mensaje personalizado a cada uno pues no pasa nada amigo no, no no creo que la gente ¿Por qué la gente se va a molestar porque yo no le agradezca por seguirme si me han seguido es porque le apetecía y se acabó de mismo modo, de mismo modo que no me enfado porque dejen de seguirme tampoco se lo agradezco no sé si me explico y en cuanto al programa el tweet, esto es un debate, porque la gente me dice que por qué yo estoy de acuerdo en programar tweet. Porque para mí una cosa es una gestión automática de Twitter. A ver, vamos a diferenciar porque esto es muy importante. Una cosa es automatizar los tweets. Eh, o, o dicho pero si tú te, si utilizas Twitter feed, por ejemplo, tú estás automatizando un proceso que va lanzando tweets de un autor, los que escriba eso no estoy de acuerdo con eso porque no hay un esfuerzo de curación de contenido porque cualquier cosa que publique ese autor va a salir y no hay un filtro que se preocupe por, por, por ver qué está recomendando eh, pero yo no veo ningún problema con que yo de mis propios dedos y de mi propia cabeza escriba tweet que yo mismo eh, eh, cure contenidos y enlace artículos interesantes yo he tenido que hacer un esfuerzo manual con la única diferencia es que en vez de lanzarlos todos juntos, los lanza en diferentes momentos, pero ha habido un trabajo manual de elegirlos y de escribirlos. ¿Me explico lo que quiere decir? O sea, eso, sí no, eso no es automático, eso me sale de mí, es natural. Yo estoy generando conversación, lo único que la estoy dosificando, y no la estoy metiendo toda junta. Por tanto, yo, mira, eh, yo eh, la verdad es que no programo mucho los tweets, pero eh, sabe lo que hago a veces cuando me voy de vacaciones? Que me voy esta tarde, mañana por la mañana de vacaciones, me desaparezco porque practico la, descone la desconexión digital, desaparezco, me quito, no aparezco por ningún sitio, creo que es sano eso. Y lo que hago, que antes de irme, a lo mejor eh, cojo la blogoteca, la blogoteca y pongo para el miércoles, el jueves y el viernes algunos posts que tengo por ahí, por si alguien que no los conoce se lo quiera leer y algunos mensajes que escribo yo de, de ideas que lo, los programo y los lanzo. Pero aviso a la gente que no voy a contestar, porque yo no voy a entrar a Twitter hasta que regrese. O sea, programo Twitter a veces, pero la verdad es que no programo demasiado, pero me parece bien programar Twitter, siempre y cuando tú te lo curres que los escribas tú y lo, y, y, lo, y, lo, y cures esos contenidos tú. Sí. Buenas, buenas tardes ya. Enhorabuena, me está gustando mucho tu ¿Sí? ponencia y yo ya te seguía. Y quería preguntarte, porque me parece que hablas bastante claro, ¿Qué opinión tienes sobre el tema de la foto que pone la gente en Twitter? Sobre todo de cara a si me voy a crear un, un Twitter nuevo o si le fueras a asesorar a alguien. El un avatar. Twitter, perdón, un perfil. ¿Te, ¿Te refieres a la, a, al avatar? Sí. Al avatar, eh, no a la foto que sube en Twitter. No, no, no. El avatar. La foto, el avatar. Eh, si ¿sí te parece que es importante, si es una tontería o... No yo sé, creo, yo, tu yo, opinión. Yo creo que es no. importante la foto. Yo creo que a todos nos gusta saber qué, qué cara hay detrás de un nombre, ¿no? Pero tampoco me pondría tikimbique con eso. Esto quiere decir que cada uno puede poner la, el, el avatar que quiera y me parece que tiene todo el derecho a hacerlo. Hay gente que no quiere que se le vea la cara. Puede ser hasta, hasta hasta morbosillo, digamos, que tú digas cómo es esta persona. Conozco una amiga mía, bueno, no es amiga mía, yo la sigo, que tiene una foto que parece una, una dama de la de, la, de, de, de, de, de Versalles. Así todo muy, muy guapa, muy guapa, muy guapa. Y es muy diferente. No voy a decir que no es guapa, pero es diferente. Y, y, y yo estoy seguro que un 20% de la gente que lo sigue, que le sigue, le sigue, porque, jode saben saben que no es así, pero no sé, le da, le da un toque, ¿sabes? Amalio. Muy pequeño, muy pequeño. La última pregunta te la va a hacer... Rodolfo, ah, claro. perdón a los que se quedan en el tintero bombardearle a Twitter que ahora mismo hoy no está de vacaciones todavía y os contestará. No, una cosa, ahora cuando me siente voy a publicar el, eh, un post, muy rápido, voy a subir la, la ponencia. ...con todas las cosas la tenéis ahí... ...y el que quiera ahí comentar o preguntar o lo que sea... ...pues puede comentar o lo que sea... Pues ...eso que he puesto aquí lo voy a subir en, en cinco minutos... ...a mi blog. Vale, eh, la última pregunta de Tiesler, de Rodolfo Tiesler... ...y mientras que él hace la pregunta... ...los que están vestidos de azul Twitter o azul Facebook... ...no vale, azul marino... ...y tiene que ser todo exactamente... ...no vale que tengas calcetines no vale que tengas nada... ...que bajen aquí mientras que él contesta la pregunta de Rodolfo... ...ahora mismo, por favor. A ver, amigo... Eh, Amalio, con relación a la última slide que has pasado que se veía nuestro querido Risto Mejode, Mejide sí, sí. ¿no? Eh, ¿Tú sabes ese hombre cuánto puede cobrar por sesión que haga en la televisión? Bueno, supongo que haz tu idea apre... ¿Tú sabes que el precio, el precio de 200.000 de 200. seguidores está en 1.500 euros? ¿Pero qué me quieres decir? Dime. Vamos Quiero a... decir que la gente se está guiando muchísimo por el sí. número de followers por el número, digamos, sí. de fans por el número de tal cuando realmente se compra ¿sabes lo que te quiero decir? en ese sentido si todo lo basas, el cloud lo que es la influencia en la red, etcétera, etcétera en determinadas métricas que son fácilmente pirateables eh, la gente está actuando vale, de una manera pero, pero por responderte te voy a decir dos cosas la primera eh, el número de followers que tiene un, un tuitero no es eh, una, una prueba per se de la calidad del tuitero. Eso ya lo sabemos. Así que eso, olvidémonos de eso. Yo personalmente no me fijo en eso. Conozco unos tuiteros fenomenales, pero fenomenales que tienen pocos tuiteros eh, seguidores. Lo segundo, no quiero personalizar. pero Y quiero ser justo. Eh, risto, que no quiero personalizar, pero he traído el ejemplo porque es el único ejemplo que me ha pasado de meterme con, de criticar digamos, a, a, a un gurú y, tiene un millón doscientos o un millón cien mil. A lo mejor, oye, no, no realiza, a lo mejor se los merece, ¿vale? es que yo no quiero, no quiero quitarle valor a nadie, yo, eh, y jamás diría que los que compra a esos seguidores, es que seguramente se los merece. No, no, te quiero decir que se los merece y, y ya se acabó. Yo lo que no he, no he criticado eso, lo que he criticado es que salga la fiel infantería a comerse a alguien que encuentra que ese gurú o esa gurusa tiene algún defecto. No, porque todos, la, nadie es perfecto sabes eso es lo que yo critico no que tenga si tiene un billón pues los tendrá y yo, yo, no, yo no, no soy nadie para pensar que es porque los ha comprado, no lo creo yo creo que es un tío con, con, con personalidad ¿sabe? No, no me extraña que mucha gente lo siga ¿qué os parece si dejamos de hablar de Risto? no vaya que se haga famoso ¿eh? <risa> ¿Qué os parece si dejamos de hablar de Risto? No vaya ah, que no, lo pero con... no he sido yo, yo, que eh, eh. lo con... sí, ya lo sé, ya, ya. que que, que, es que a ah. él también le va a la marcha. A mí también me va. Un día hablaremos de Risto. Yo sé que Risto. a ti te va, yo sé que a ti te va. Risto sí. me sigue, tenemos conversaciones interesantes. Un día te cuento. A ver, vamos a hacer aquí un temilla. Eh, pero, oye, yo, oye, oye a... yo, yo he terminado, entonces ya, ¿no? sí, me puedo ir. Sí, muchas gracias.